vimos el otro día un poco la, la, para, para llegar al tema de la inflación y de por qué el Estado debería ser responsable por la inflación y por qué se justificaría eh, utilizar el, el, el derecho penal para los funcionarios responsables por la inflación, habíamos arrancado haciendo un breve recordatorio de lo que es el dinero, cómo surgió el dinero y cómo evolucionó el dinero a lo largo del tiempo. Nos había quedado colgado por, por las charlas, discusiones buenas que tuvimos, nos había quedado colgado eh, hacer una referencia al concepto de precio, que está íntimamente ligado al concepto de dinero. Ustedes saben que eh, los, los precios en realidad son una forma de expresar eh, valoraciones e intercambios entre compradores y vendedores. De hecho, la moneda, la gran, digamos, uh, uh, la, la gran función que cumple y, pa, por, y el motivo por el cual surgió eh, en, en el mundo fue precisamente para servir como medio de intercambio entre la gran cantidad de productos o de bienes que una persona puede adquirir. Piensen en época de, de, de trueque puro, previo a la aparición de la moneda, un poco hablamos la otra, la otra vez, en definitiva tenían miles y miles de eh, expresiones de intercambio entre, distintas, eh, entre distintos bienes. Ustedes podían calcular, de algún modo, el valor de eh, una vaca en kilos de arroz o el valor de una vaca en kilos de naranjas y el valor de las naranjas en cualquier otro producto, y cada producto tenía una expresión de intercambio respecto de todos los demás, con lo cual estamos hablando de miles y miles y miles de, de, de precios distintos en distintas formas, eh, aún en una economía pequeña. De modo que lo que viene a resolver la existencia de un común denominador como es el dinero, es la posibilidad de tener una expresión de valoración que de intercambio que sirve para unir todos los productos. Entonces ahora uno tiene la relación de las vacas con dinero, de las naranjas con dinero, y uno puede hacer relaciones de vacas y naranjas a través del dinero. Eh, esto permite elaborar un concepto de precio como expresión precisamente de esas relaciones. De hecho, eh, por ejemplo, Rodbar, que era un, un, un gran defensor del, del concepto de dinero como mercancía, nunca aceptó Rodbar el, el, el dinero de papel fiat este, estatal, eh, se, se refería precisamente a los precios como trueques. El precio es un trueque entre un bien y dinero. Y, y, y los principios del trueque se, se siguen a, eh, aplicando, pero esta vez entre... Eh, el, un bien determinado y de dinero, y lo bueno es que el dinero luego nos sirve como común denominador de la valoración de todos los demás bienes. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque hay una tendencia a pensar que el dinero es una cosa distinta a los demás bienes, que es un medio de intercambio, pero que como medio de intercambio funciona con otras reglas diferentes, y en el fondo el dinero es un bien más, eh, mientras fue mercancía, era un bien que primero tenía valor como mercancía y luego, por el uso generalizado como medio de intercambio, empezaba a tener eh, valor como dinero. Pero eh, esto además permite entender un poco qué es el objetivo básico eh, o, o la relación básica de por qué traigo a colación el tema del dinero aquí ¿Por qué es tan fácil confundir la inflación con el incremento de los, de los precios? ¿No? Porque eh, justamente eh, la, la, la inflación altera los precios, los precios relativos, y lo altera por, por, la mismo, por el mismo motivo por el cual se altera la relación de intercambio de cualquier otro bien. Incrementan la cantidad de naranjas, el valor de las naranjas va, va a descender la utilidad marginal de la naranja va a descender y, por lo tanto, el, el, el intercambio de naranjas por otros bienes va a cambiar la relación y si la relación es con dinero, el precio de la naranja en dinero va, va a caer. Bueno, con el dinero pasa lo mismo. Ustedes pueden, habitualmente miden, dicen, un kilo de naranjas cuesta 10 quetzales, pero también pueden decir que un quetzal cuesta 100 gramos de naranjas. Es decir, en realidad la, la relación es a, a dos vías, y si uno lo ve de este modo, se da cuenta que en realidad el dinero se maneja por los mismos criterios que el resto de los bienes. Eh, tienen un valor que sube o baja, en principio por los mismos factores que eh, suben y bajan los precios de otros bienes. O por lo menos esto fue así fundamentalmente mientras el dinero fueron bienes, fueron mercancías. Eh, hoy tienen otro factor adicional, que es el que nos permite hablar de inflación como un fenómeno generalizado, y es la posibilidad de que su cantidad aumente artificialmente por disposición del gobierno. O sea, ustedes no podían incrementar artificialmente la cantidad de oro durante el patrón oro, había gente explotando minas y sacando oro eh, y aumentaba tal vez la cantidad mundial de oro, pero aumentaba en una proporción bastante similar a como aumentaba el Producto Bruto, o la cantidad de bienes y servicios. Con lo cual esa relación entre el oro y los bienes permanecía relativamente estable, con altibajos eh, puntuales, pero, lo que no, pero hoy la, la, la particularidad es que el dinero puede aumentarse abruptamente por decisión, de un gobierno, porque en realidad son pedazos de papel, que no tienen valor como mercancía, sino simplemente el valor que normalmente el Estado le imputa a través del de curso legal y forzoso. esto es, eh, es valioso el quetzal porque el Estado los obliga a aceptarlo como medio de pago. Acuérdense que lo último que vimos la, la, otra, la otra vez fue la visión jurídica de la moneda y cómo se quejaban autores como Mises o Hayek de que esta idea de que el dinero es el medio para cancelar obligaciones eh, distorsionaba de algún modo el concepto económico de dinero como medio de intercambio. Pareciera que es mucho más importante el valor que tiene porque el Estado les dice ustedes con estos papeles pueden cancelar obligaciones, pagar deudas, eh, que el, el, el valor y la, la función que cumple el dinero en el proceso económico. ¿Cuál era el comportamiento de Rothbard con respecto al dinero gigante? Es decir, él, él me imagino que lo usó, a pesar de que pretendía que retornáramos a la de mercancía. En el capítulo 8, si no un tema de los principios de economía de Menger, a, que hace el tratamiento del tema del dinero en este libro, parece que la visión de Menger es que el dinero mercancía es un paso que te dejó atrás y que hay que continuar. Porque no podemos retornar por este mismo problema que tiene que ver un poquito con la convertibilidad. Ahora bien, me parece que la visión de, de Rodman es un poquito, un, un tanto aristotélica con respecto al tema del dinero. Recuerda que Aristóteles decía, Está eh, la, los, la adquisición de bienes, que sería la técnica, ese conocimiento técnico, la adquisición de bienes, y esa adquisición de bienes, que es el conocimiento técnico, produce dinero, pero el dinero no puede producir más dinero, decía Aristóteles, porque eso es antilateral. Me parece como que hay una visión bastante aristotélica con respecto al, al tratamiento del dinero de la parte de Roma. Sí, a ver, Roduar obviamente no aceptaba el, el... O sea, ustedes recuerdan, hablamos la otra vez de la teoría de la regresión monetaria, ¿no? Es decir, la idea es que en última instancia el valor del dinero está dado por su valor como mercancía. Entonces, si nosotros seguimos eso, los pedazos de papel con los que nosotros actuamos hoy en día, si hacemos la regresión para atrás, ese pedazo de papel prácticamente no tiene valor. Entonces, uno en qué funda el valor del dinero y obviamente Rodbar, que además tenía una visión bastante crítica de la existencia del gobierno, decía bueno, eh, si, lo, si el valor del dinero me lo va a dar eh, la autoridad política que lo emite eh, y me dice que ustedes tienen que, que, que manejarse con este dinero, en definitiva eso no sirve y por eso que durante mucho tiempo, en los tiempos de Rothbard, mira, yo tuve, y eso podemos sacar a colación eh, más adelante, en la próxima clase, eh, tuve la oportunidad de presenciar una discusión muy buena entre Rothbard y Alberto Venegas Lynch a principios de los 90 en una Montpelerán en una cafetería, ¿no? nada que ver con, con las discusiones, por el tema del el encaje 100% o la, o la reserva fraccional, o el free banking. Eh, y Rodard seguía con la visión de que el dinero es mercancía, si no es mercancía no es dinero, y los papeles eh, emitidos por los bancos centrales no deberían ser considerados dinero, y, y en realidad su visión giraba en torno a esto, y por eso de pronto decía, bueno, eh, eso le permitía justificar el encaje del 100% desde una visión de patrón oro, prácticamente, ¿no? porque decía, bueno, una cosa es el dinero, que es el oro, y otra cosa son los billetes, que son papeles que representan el oro, pero que no son dinero. Eh, y, y esto, bueno, tam, si lo quieren eh, linkear con una visión aristotélica, puede ser. De, de, de hecho, el propio Rodberto tenía una visión aristotélica en muchos aspectos, ¿no? este, pero, pero sí... Y, y, y bueno, y entonces el, el punto es que mientras el dinero en el mundo fue algún tipo de mercancía, las relaciones de intercambio que determinan los precios eran algo mucho más natural de, de, de lograr, porque finalmente ahora vamos a ver inmediatamente el, el concepto de inflación y la inflación en los distintos sistemas monetarios, bueno, cuando la moneda era un bien de mercado que la gente aceptaba libre y voluntariamente eh, antes de llegar al, al patrón oro eh, y, y por algún motivo ese bien dejaba de ser útil para ser utilizado como moneda la gente si el mercado simplemente cambiaba dejaba de utilizarlo y utilizaba otro entonces la relación de intercambio entre bienes y dinero era una relación mucho más natural y más fácil de entender. Cuando aparece el dinero fiat, el dinero de curso forzoso, en realidad eh, empiezan ciertos problemas que la gente, digamos que los economistas, tratan de explicar de algunos otros motivos, de, por algunos otros eh, razonamientos, e incluso aparece la posibilidad de utilizar el concepto de dinero de maneras que antes no se podían utilizar. Vamos a ver Keynes, por ejemplo, o las ideas que desde Keynes justificaron la inyección de dinero como forma de eh, promover la, la producción y el crecimiento económico, que eso solo podía darse en la medida en que alguien imaginara eh, que se podía crear dinero, ¿no? Y esto, que la referencia que vos hacías, a Aristóteles, me hace acordar, en Argentina hemos tenido tenemos políticos en el gobierno con cargos muy altos, incluso una ministra de Economía que duró un par de semanas, que sostenía que los gobiernos no pueden quebrar porque mientras tengan la facultad de emitir dinero, siempre pueden pagar sus deudas. ¿no? Entonces esta es como una visión anti-aristotélica del mundo, eh, en el sentido de que, bueno, finalmente yo puedo crear riqueza emitiendo dinero que ese es el gran peligro por el cual a mí me parece, adelantándome a lo que vamos a ver más adelante, por el cual hace falta ponerle límites más serios al gobierno, porque en realidad, eh, eh, si yo soy gobierno y tengo una máquina que emite billetes y convencí a la gente de que esos billetes son riqueza, y la, encima la puedo obligar legalmente a que tenga que usar esos billetes para cancelar obligaciones tengo el poder absoluto hasta que todo explota como va a explotar en algún momento, y, pero ese día yo ya me habré ido. Pero entonces, eh, para no llegar a esos extremos, es importante comprender estos conceptos. Sí. Uh, es, uh, esto que estás hablando y creo que es muy importante, Ricardo. Uh, creo que tiene que ver con una visión básicamente de economistas, y quizá también la parte legal uh, en cuanto que interviene el gobierno pero sin embargo, por ejemplo, los antropólogos han estudiado fenómenos completamente diferentes de intercambio, por ejemplo, uh, David Greger uh, él publicó en el 2011, hace 11 años un libro muy interesante que se llama La deuda, 5.000 años, uh, la historia de 5.000 años y entonces él plantea como en las comunidades uh, tradicionales, las comunidades pequeñas, básicamente no se usa el dinero, sino se usa algo que parece ser es la confianza y el crédito social. Uh, y entonces la idea, por ejemplo, que comienza con Aristóteles y después sigue con los economistas, uh, que con Alan Smith queda claro, uh, uh, y que finalmente termina uh, con los economistas actuales en donde plantean que lo primero que hay es el trueque. Dicen, no es cierto, el trueque no se da en las comunidades primitivas, porque yo no puedo cambiar los zapatos que yo hago por la comida que yo tengo, porque en una comunidad primitiva solamente hay unos cuantos bienes Entonces, esa idea de cómo surge el dinero para facilitar el intercambio es una visión que Adam Smith la hizo uh, perfectamente aceptable, pero que no tiene que ver con la realidad, sino que en esas comunidades primitivas era algo diferente. Y por otro lado, entonces él encuentra digamos, este concepto de crédito social, que es muy importante, porque de hecho estamos viendo cómo ahora con la tecnología actual, en China están comenzando a utilizar el crédito social. ¿Te portas bien? Y te damos puntos, te portas mal y te damos puntos, y, y con eso puedes comprar, puedes viajar, puedes etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esto es una visión que a mí me parece que puede complementar la visión de los economistas, pero sabiendo que la visión de los economistas es una visión entre varias, por lo menos la visión de las comunidades primitivas y de las comunidades más sencillas, más simples. Sí, eso es interesante porque en realidad el trueque viene luego de un fenómeno que también Adam Smith lo explica muy bien, que es la división del trabajo. En definitiva, no es que el, el trueque apareció eh, eh, así mágicamente, sino que cuando la sociedad se empezó a ser más compleja, porque claro, la, las sociedades primitivas se basaban en la confianza, como decís vos, y eran comunidades muy pequeñas, normalmente eran clanes o familias, donde cada uno tenía un rol y uh, su rol permitía abastecer a la familia de lo que él hacía. Ahí no hace falta ni dinero ni, ni nada, simplemente pertenecer al clan y, este, y cumplir con el rol. Ahora, cuando se sale de ahí y ya uno tiene que interactuar con gente a la que no conoce, ¿Por qué? Porque yo me volví cazador y entonces cazo mucho más de lo que mi familia necesita y por lo tanto me sobra carne y entonces puedo encontrar la posibilidad de intercambiar con otros y me especialicé en ser cazador, no la tecnología. Descubo, armo flechas mucho más eficientes y arcos mucho más poderosos o de desarrollamos un mecanismo para cazar mucho mejor, incrementamos la cantidad de bienes y ya lo que sobra hay que ir buscar a quién se lo vamos a dar. Y bueno, y ahí aparece la división del trabajo, y ahí aparece la moneda, pero ciertamente la base inicial es una, cuestión, una relación de confianza, que cuando esa confianza desaparece, porque uno ya tiene que ir a tratar con extraños, cambian los mecanismos. Eh, pero de todos modos, la confianza hoy en día sigue siendo fundamental, porque de pronto... Uno usa los quetzales porque confía en los quetzales, no le queda otra. En ¿No? el Código Penal habla de los delitos contra la fe pública. ¿No? Hay una gran discusión, la vamos a ver, porque uno de los delitos contra la fe pública es la falsificación de dinero. Una, un, las discusiones entre los juristas, penalistas, es bueno, ¿qué es esto de la fe pública? Y hay autores bastante, digamos, realistas que dicen, en realidad no existe esa fe pública. Uno... En realidad no es que tiene gran confianza en el Quetzal. Lo usa porque no le queda otra, porque el Estado se lo impone. Entonces la única confianza que tiene es que el funcionario cumpla con lo que tiene que hacer porque a mí no me queda otra que usar el dinero que me dan. Pero aún así, desde el punto de vista económico, del proceso económico, la confianza sigue existiendo. O sea, uno empiece, si empiezan a desconfiar del Quetzal, van a usar dólares. Vamos a ver, la, la ley de Greham, ¿no? eh, me, me imponen un tipo de cambio artificial y yo me desprendo de la moneda en la que no confío y me guardo la moneda en la que confío. O sea, la confianza siempre finalmente termina siendo un factor muy importante en todo tipo de relaciones. ¿no? Sí. sí a, eh, yo creo que el tema del crédito social no aplica, o sea, aplica como. Eh, en términos de intercambio, pero no aplica como precedente del dinero porque no es mercancía. Claro. Entonces, eh, si no es mercancía, está fuera de la, fuera de la ecuación de precedente del, del dinero. Ah, de todos modos, el tema del crédito social como algo en eh, un régimen como el de Pekín no sorprende porque es un régimen colectivista, eh, racionalista, constructivista, que cae en ese canasco, ¿no? que es muy ligado al tribalismo, el tribalismo es eh, un, un, un taxis, digamos, ¿verdad? Entonces, ah, eh, por, por eso es que es peligroso el tema del crédito social, que además es controlado políticamente, ¿quién lleva cuenta de tus puntos? ¿no? Y además, ¿quién administra tus puntos? Es como cuando ocurra con el dinero, con el dinero del, eh, electrónico de los bancos centrales, ¿verdad? van a poder decirte si puedes gastar o no gastar dependiendo de cuánto CO2 has producido, ¿verdad? Entonces todo eso es bien, bien creepy. Y, y luego el otro tema fue el de... Ah, el último tema que abordaste... Eh, la fe pública, claro. Ah, sí, el, el tema de la fe pública. Fascinante porque en los países donde hay curso forzoso 100%, eso es cierto, pero más no las reformas de, de la ley de descentralización de divisas en Guate, uno si sí puede elegir con qué dinero va a hacer sus contratos, que puede ser euros, bienes, petzales o incluso oro. Bueno, entonces si sí hay el elemento de confianza, es toda está más presente porque los chapines seguimos confiando en el quetzal no porque sea la única moneda forzada, sino porque confiamos en el quetzal Ahí me quedo, perdón. No, y pero a ver, empezando por lo último. Eh, eso es, es, es fundamental. ¿no? La, la libertad de, eh, de circulación de monedas y la libre convertibilidad y, el libre, y sobre todo la libre contratación en la moneda que uno quiera contratar son conceptos fundamentales casi tan importantes como las limitaciones al Banco Central o los controles al Banco Central. De hecho, recuerdan ustedes, y vamos a hablar de esto más adelante, eh, ya hicimos una referencia al libro de Hayek, la desnacionalización del dinero. Hayek, en el año 75, en plena discusión de una moneda única para Europa, el mercado común, decía, no, permitan que cada país siga usando su moneda y que compitan libremente, libertad bancaria y monetaria, y luego, si los italianos hacen locuras con la lira, la gente contratará en marcos alemanes, pero en definitiva... El mercado va a control, va, va, es el mejor, la mejor forma de controlar la buena moneda. No cree en una moneda única con un banco central único y hasta hacía una mea culpa de que años antes en los fundamentos de la libertad él había defendido la existencia de un banco central. Eh, y uno ya frecuentemente ya empieza a recordar siempre a Hayek en estas cosas, ¿no? eh, en, en, en cuánta razón tenía con, con, con el tema este, ¿no? Sí. La moneda de curso forzoso uh, es moneda de curso forzoso porque te libera del pago de los impuestos. Es decir, yo no puedo pagar impuestos en México con quetzales o sí. con dólares. Tengo que pagarlos con pesos mexicanos. Ahora, puedo cambiar los pesos. Es decir, si yo tengo dólares, cambio los dólares por pesos. Pero para cubrir mis deudas públicas. ¿Tengo que usar la moneda de curso forzoso? Sí. sí, la moneda de curso forzoso tiene, por un lado, esa función, y por otro lado, desde el punto de vista de las deudas privadas. ¿no? Judicialmente, uno cuando es obligado a, a cancelar una deuda, puede elegir si la va a cancelar en la moneda en la que contrató, o el juez le va a decir, no, la puede cancelar en que sales. Y ahí, si el mercado es libre, bueno, no hay mucho problema, porque va, cambia los dólares porque sales al precio de mercado, cancela simplemente un, un, un, un trámite. Pero cuando el Estado controla el cambio, ahí ya en realidad el pago de deudas privadas en, monedas, en otras monedas que no sean la de curso forzoso, se complica porque ustedes pueden cancelarla en la moneda de curso forzoso al cambio que le, ponga, que le imponga el Estado, ¿no? Sí. Sí, un poco el tema de, de, de, de lo que decía el final de la ley. ¿okay? Eh, lo que he dicho es que, primero, como es, una, es un derecho dado y no es un reconocido, digamos sí, así, o sea, todos ¿sí? tendríamos la libertad de estar la mujer que le El derecho a la comunidad se puede, es, le da al mismo tiempo el derecho de darnos. El tema que quiero agregar es que hay otras declinaciones que hacen que esa, esa ley sea bastante. Limitada. Entonces la intención de la libre de la libre de, de monedas era muy amplia, muy bonita. Pero cuando viene la ley de lavado de dinero, por ejemplo, tú vas de viaje, sacas tu dinero, que te vea que regresas con un vuelo y lo quieres vender, no te reciben los dólares en el del banco. Entonces sí. pues, cuando ya no puedes hacer las transacciones en cualquier moneda, a nivel de agente, a si través de grandes contratos, sí y aún así después viene la, pues, la autoridad, fiscal, así que los estados financieros tienen que estar en quetzales porque tienes que cargar una pérdida cambiaria porque tienes que convertir todas tus transacciones en divisa en a quetzales entonces cada vez dicen ¿qué incentivo tengo? aunque la moneda pueda ser más atractiva las o sea, costos de transacción se aumentan tanto que tiene que haber una diferencia de la calidad de moneda muy grande para que tú quieras hacer el esfuerzo no te lo sean por el lado de dinero, te lo sean el lado fiscal mm -hmm. pero, bueno, eso es ya es un tema tal vez extra eh, monetario, pero que es muy grave hoy en el mundo, ¿no? es decir, las intervenciones estatales a, a las transacciones en todo tipo de monedas por motivos tales como lavado de dinero, narcotráfico, corrup eh, corrupción, terrorismo, etc., que finalmente hacen que los estados terminen controlando todo. Digo, a mí me llamó la atención, he venido mil veces a Guatemala, llegué, fui al banco a, a vender 200 dólares para tener unos quetzales, y estuve como media hora, o sea, iban preguntándose uno a otro cómo hacer la transacción, si estaba bien, si estaba mal, eh, que nunca me había pasado, ¿no? Además, son dólares, como... escúchame, tienen un precio inflado el quetzal, porque si uno ve la evolución, ya no debería estar al precio que está, es un precio político. Aprovechen mis dólares. Eh, sin embargo, tenían hasta problemas para recibir dólares. Y obviamente me dieron quetzales que acababan de salir de, de la producción, absolutamente nuevos, nunca habían sido tocados por el hombre. Y eh, eso a mí ya me puso algunas señales de alerta, ¿no? Tanto la, la, la actitud de los bancos, que ya no, no, no son tan libres para cambiar, y la, la el dinero que nunca me habían dado, dinero recién emitido en, el, en los bancos de Guatemala. Eh, pero sí, y ahí hay cosas, si le sumás estas cuestiones extra eh, monetarias, como la intervención legal en los delitos, eh, digamos, de guante blanco, los grandes delitos, eh, se complica, ¿verdad? Sí. No, lo que iba a agregar como en la línea de whisky sobre el crédito social. No es tanto en esa época que se consideraba crédito social como confianza en, en el intercambio de personas. Ahora crédito social, hablando de lo de Beijing, tampoco es que nos dejen que tengo mil mil algo de crédito social. Lo que les empieza a permitir el crédito social es hacer o no una transacción y una cantidad limitante sobre si no tengo un buen crédito social, no me puedo dejar ni siquiera tantos kilómetros de mi casa. Mm. Entonces, lo que limita su capacidad, pero es un momento muy autoritario, sí. de eh, qué puedo hacer, no que les permite por cierta cantidad, sino que les, les constringe la actividad normal. Sí. Entonces no es tanto del cambio de moneda. Y... No, y, y, y obviamente eh, si ustedes tienen moneda fiat y a eso le suman el con, férreo control estatal de todo lo que pueden hacer con la moneda es la forma más fácil de someter a la gente, ¿no? porque toda su vida gira alrededor de poder disponer de su dinero y, y, y del modo en que quieran, y si digamos, hay una sola forma de dinero aceptable y encima el Estado la controla férreamente, eh, tenemos un problema. ¿no? Y es cierto, bueno, volviendo a lo del control social, al crédito social, son conceptos que en definitiva no existen, no son... Eh, el crédito siempre es privado. Cada persona decide en qué confía y en qué no confía. Puede haber consensos de confianza, pero siempre están basados en confianza individual. En los conceptos de crédito social, confianza social, etcétera, terminan siendo conceptos colectivistas que, que, que se elaboran cuando ya hay controles superiores, no como controles del Estado, y entonces empiezan a desarrollar. Pero, a ver, la moneda surge cuando hay una cierta confianza en ciertos bienes que son aceptados. O sea, nadie obligaba a los comerciantes a aceptar tal o cual bien como medio de intercambio. Lo aceptaban porque les parecía bien y porque algunos comerciantes, usando el concepto de Alernes este, de, de, de Kirchner y la escuela austríaca, se dieron cuenta que llevar al mercado estos bienes los ayudaba a facilitar los intercambios. Porque la mayoría de la gente iba a aceptar esos bienes, y, pero nadie los obligaba. Eh, había confianza, pero la confianza era individual. Alguien podía negarse. En cambio, la idea de una confianza de la sociedad en algo, sí, ya es un, un concepto bastante complejo. ¿no? Hay un caso, por ejemplo, muy interesante que ahorita está en la uh, acción legal en los Estados Unidos. Uh, y es que por ejemplo algunos comercios ya no están aceptando cash, ya no están aceptando moneda, uh, moneda fiat uh, sino que quieren y solamente aceptan con tarjeta de crédito o tarjeta de débito uh, porque es más fácil para ellos pero uh, entonces el problema es de que si yo voy por ejemplo ayer estaba yo platicando con un profesor aquí ya anciano que no tiene tarjetas de crédito ni tarjetas de débito. Y entonces hay una tienda en, aquí en Guatemala que no acepta cash. Entonces él no puede comprar nada en esa tienda porque no aceptan su dinero. Bueno, pero si, eh, eh, si la ley establece que el CEPSAL es una moneda que puede eh, resolver todo tipo de deudas, entonces, esa tienda estaría violando la ley, en el sentido en que no aceptan el cash uh, de, de parte de este señor. O bien, se podría quizás decir que era un proceso de discriminación. No te vendo porque eres uh, anciano y no tienes uh, tarjeta de crédito o débito. Como si fueras negro, o si fueras chino, o si fueras lo que fuera. Es decir, entonces podría alegarse una cuestión discriminatoria y violando la ley que establece la moneda en Quetzal como la moneda que puede cubrir todo tipo de deudas. Sí, o si fueras argentino, porque el otro día fuimos a comprar un, remedio, un medicamento para que necesitaba y en la farmacia él me acompañó, me llevó y le pagué en quetzales, en, en cash, y él me preguntó, ¿por qué pagas en cash y no con tarjeta? Y la explicación era muy argentina, porque hoy en día el, el maravilloso gobierno argentino puso un impuesto del 30% al uso de, a las compras en dólares en el exterior, con lo cual para mí es mucho más conveniente ir, cambiar dólares en, la, en el banco y pagar cash, como si fuera un narcotraficante. Eh, y, y, pero la, la, la, el punto es yo creo que hasta el propio vendedor eh, se sorprendió con que yo le pagara. O sea, yo voy a comer y pido la cuenta y automáticamente vienen con el postnet para, para que le dé mi tarjeta. Y si yo le pago en casa me miran como diciendo, ¿y este a qué se dedica? Y, y, pero el, el problema de esto es que los bancos se han convertido en, eh, en agencias del gobierno. En realidad el gobierno usa a los bancos como controladores de lo que ustedes hacen. Es mucho más fácil para, para el gobierno decirle al banco que todo se canalice a través de la... No, en lugar de, de que ustedes tengan la libertad de usar el cash eh, para hacer sus transacciones y que por lo tanto sea más difícil controlarlos, si todo se hace a través de eh, transferencias bancarias o uso de tarjetas de crédito débito, eso se controla fácilmente. En, eh, por, hace dos o tres años, en el tribunal, un amigo juez, eh, en, en medio también de una de estas crisis que hemos tenido, eh, sí. tenía que cambiar el automóvil. Y tenía un, un lapso de unos 20 días entre que tenía que pagar el automóvil nuevo para que le mantuvieran el precio y el que él iba a vender su automóvil usado. Entonces me pide uno, si vos me podés prestar por 20 días este, el dinero, yo en 20 días me vence un plazo fijo y te, te, te doy la plata. Yo sí, ningún problema. Le transfiero el dinero, estamos hablando de 2.000 dólares, y a los 20 días él me transfiere de su cuenta el equivalente a 2.000 dólares. A mí nos llamaron a los dos de la, del banco para preguntarnos cómo habíamos hecho esa operación sospechosa, por qué... Le digo, ¿sospechosa de qué? Yo le di 20 y él me devolvió 20. ¿Cuál es el, digamos, ¿Quién se enriqueció con esto? Sin embargo, hoy los bancos son los controladores de las actividades de todos ustedes porque eh, de ese modo, en realidad, logran tener las autorizaciones del Banco Central para poder hacer otras cosas. Hoy el banco depende más del Banco Central que de los clientes, desgraciadamente. En definitiva, todos tenemos que caer en algún banco y los bancos prestan un servicio más o menos similar en todos lados. De modo que para el banco está ahí esperando que ustedes lleguen, van a tener que llegar en algún momento, mientras que su gran preocupación es estar bien con el Banco Central. Entonces, se convierten en delatores y en agentes del Banco Central para, para, para cumplir estas, estas cuestiones. Y bueno... Esto es eh, consecuencia ¿no? de la, del tipo de dinero con el que estamos transando. Hubo una gran, eh, un gran movimiento del cual yo fui uno de los, de los grandes impulsores en su momento, hace unos años en Argentina, de pagar eh, todo en cash y no pedir factura de nada de lo que uno paga. ¿no? Es decir, hay, una, hay una palabra que está en el diccionario de la Real Academia Española que se usa muy poca, que es Barrani. No sé si lo han escuchado. Barrani que significa pagar de contado. Entonces, este, el lema era 100% Barrani, todo de contado, ni una sola factura, ni un solo impuesto. Eh, y mucha gente se plegó a esto, ¿no? La idea era volvamos a recuperar la libertad que nos quitaron al controlar cada acto que hacemos, que no solo es controlar el acto, sino además cobrar impuestos, ¿no? obviamente, que vienen, vienen juntos. ¿no? Una característica de los precios es que los precios... Como, como lo define Alberto Venegas-Linche, la juxtaposición de valoraciones entre compradores y vendedores. Pero las valoraciones no son matemáticas, los precios no son matemáticos, en el sentido de que uno puede determinar eh, si es vendedor cuál es el piso de lo que está dispuesto a aceptar por su producto, y si uno es comprador, cuál es el techo de lo que está dispuesto a pagar. Entre ese margen uno negocia y los precios, en realidad, terminan siendo producto de una serie de eh, factores en los cuales hasta incluso la, la, la las aptitudes de negociador están involucradas. Con lo cual, en definitiva, lo que vemos es que básicamente el precio expresa valoraciones y, y estas valoraciones no son matemáticas. Hay tres puntitos rápidamente que me gustaría ver porque van a, van a ser importantes para, para ver la cuestión de la inflación y con relación a los precios. ¿no? Uh, uno es este que estamos hablando, precio y valoración, y el concepto de utilidad marginal. Ustedes saben que eh, de alguna manera la discusión sobre la utilidad marginal es lo que dio origen a la economía como ciencia, digamos como ciencia, hasta ese momento, en realidad, la economía fundamentalmente se discutía como economía política, o sea, era una, una eh, hasta incluso eh, eh, nada la, la riqueza de las naciones más un tratado de política que de economía, conceptos de economía política, pero no científicamente desarrollados. Probablemente las, las discusiones que ya eh, por 1870, 60, 70 tienen los marginalistas, cada uno por su cuenta, Chevons, Walras, Menger, tratando de definir exactamente el, el concepto de por qué se produce eh, el intercambio y justamente le aparece la idea de utilidad marginal y la, y, la, y la explicación de Menger finalmente termina siendo distinta a lo de los demás. Eh, es un punto interesante porque finalmente... Eh, ustedes saben, uno cuando termina teniendo un trato, lo que eh, eh, le interesa no es cómo valora objetivamente o generalmente el bien, sino cómo valora aquella unidad que está involucrada en la negociación. Y depende de las cantidades, y esto es importante porque tiene que ver con las cantidades de dinero vinculadas con la inflación. Eh, recuerdan el famoso ejemplo que están todos los manuales de economía sobre los baldes de agua, uno digamos, cuando tiene muchos baldes y tiene que intercambiar uno, si todos los baldes valen lo mismo pero en realidad cuando uno va a intercambiar, valora para qué va a usar el último balde, por eso es marginal el último balde, si yo tengo 10 baldes, el décimo lo uso para regar las plantas, bueno, ¿en cuánto valoro yo regar las plantas? a pesar de que hay agua que uso para beber, pero para inter en intercambio. Lo que uno valora es la utilidad marginal. Y esto es importante respecto del dinero, porque el valor del dinero se rige por el mismo concepto, y cuando uno habla del de poder adquisitivo del dinero es en realidad la utilidad marginal, es decir, cuál es el poder adquisitivo, es cómo, cómo se valora esa unidad de dinero que uno va a usar. Entonces, cuando se habla de que perdió valor adquisitivo, eh, en realidad lo que estamos diciendo es, en el ejemplo de los baldes, que agregamos más baldes y por lo tanto los baldes valen cada vez menos para nosotros. Decir, la, el, el, la, la idea es que a medida que nosotros incrementamos la cantidad de un bien, cada unidad de ese bien va perdiendo valor para, para nosotros. El, con el dinero pasa eso, cuando in, incrementan la cantidad de dinero, cada unidad de dinero va perdiendo valor respecto de los demás bienes. Y esto es, es importante. Otro tema que bueno seguramente aquí no hay que explicarlo mucho en la Marroquín, ¿no? pero es la relación entre los precios y los costos. ¿No? Hay una tendencia y hoy, nuevamente con el tema de la inflación, les dicen, bueno, el aumento del precio del petróleo, porque como consecuencia de la guerra, de la invasión rusa a Ucrania, eh, va a generar incrementos en los costos de muchos productos, no solo del combustible, sino de todo lo que está vinculado al combustible, y de los transportes y de todo lo demás, y ese incremento de los costos va a generar un incremento de los precios. Eh, el punto, bueno, ustedes saben, ¿no? por la teoría de la imputación que se desarrolló fuertemente en la escuela austríaca, en realidad eh, no es que la, los precios sean la sumatoria de los costos, sino que en todo caso los precios finales imputan valoración a los, a, a, a los bienes necesarios para producirla. Digo, uno siempre va a pagar lo que esté dispuesto a pagar y no la sumatoria de costos. Yo sé, a, a los chicos en la universidad les pongo el siguiente ejemplo. Imagínense que yo decido fabricar un automóvil. No tengo la más remota idea cómo fabricar un automóvil, pero compro todos los manuales, compro todos los repuestos, eh, busco dinero para mantenerme durante seis meses sin trabajar y me pongo a armar un automóvil. Me leo los manuales y lo armo. Va a quedar horrible mi automóvil. Pero después yo voy con todas las facturas, le digo, mire, yo no te lo vendo al costo, no, quiero, no voy a tener ninguna ganancia, son 150 mil dólares. Y es más, te regalo los, la, las herramientas que me sobraron para que las tengas. Eh, obviamente no me va a pagar eso, va a ir una agencia y por el 10 por 20% va a comprar un automóvil mucho mejor. Eh, los precios no son sumatorias de costos, sin embargo, hay una fuerte tendencia a pensar lo contrario y en la discusión, sobre inflaciones esto además tiene mucha incidencia por esto, de que bueno, va a subir el precio del combustible y entonces todos los precios van a subir. Lo que va a suceder es que, si la de, de acuerdo con la elasticidad de la demanda, que, que este, la gente va a seguir comprando combustible, lo que va a tener que hacer es dejar de comprar otras cosas si, si el combustible está más caro, y por lo tanto van a bajar otros precios, hasta que esto se nivele de algún modo, pero si la cantidad de dinero es la misma, simplemente lo que va a haber es una variación de precios hasta que el mercado se vuelva a acomodar. Eh, no van a subir todos los precios de los productos porque suba el precio del petróleo, a menos que ustedes incrementen la cantidad de dinero. Si la cantidad de dinero es la misma, no hay dinero para todo. Piensen en... en eh, esto se ve muy, muy fácilmente... En países con alta inflación como Argentina, digo, el, el, si ustedes quieren ver el nivel de precios en Argentina, que considerado nivel de inflación, que no, que no es lo mismo, pero los precios en Argentina subieron en un año un 100%. Que alguien me explique cómo pueden subir los precios un 100%, o sea, todo duplicar el precio si uno no duplica la cantidad de dinero. ¿Con qué se compran? ...los mismos bienes al doble de precio si no hay más dinero. O sea, la, las inflaciones altas son la explicación más clara... ...de que lo que se infla es la cantidad de dinero y no los precios. El aumento de los precios es luego la consecuencia de esto. ¿no? Pero por eso es que otro de esos argumentos... es decir, bueno, sube tal producto, van a subir los costos... ...y van a subir los precios y va a subir la inflación. No, podrán subir algunos precios como consecuencia de eso tendrán que bajar otros eh, para nivelar la cantidad de dinero que hay, pero si ustedes no incrementan la cantidad de dinero, eh, finalmente no pueden llamar inflación a eso. Y tener en cuenta siempre esta idea del factor competitivo permanente, es decir, todos los precios en el mercado están compitiendo entre sí permanentemente, aun cuando digan, no ¿qué tienen que ver las naranjas con los zapatos? Eh, en la medida en que la cantidad de dinero permanezca estable, todos los bienes están compitiendo por esa cantidad de dinero y por lo tanto la alteración en un precio está incidiendo en, en otros precios aunque no te, sean bienes que no tienen en principio relación alguna unos con otros. ¿verdad? Y entonces eh, vemos que finalmente los precios nos sirven para dos cosas fundamentalmente. Eh, individualmente nos permiten orientar las preferencias, Digo, En una economía de trueque era muy difícil ordenar en qué... Digamos, cómo uno iba a adquirir determinados bienes cuando lo que tenía que hacer era intercambiarlo por otros. Cuando tiene un común denominador, que es el dinero, uno puede hacer cálculo. Cálculo económico es posible cuando tienen un común denominador de valoraciones y por lo tanto el dinero no sirve para eso. Y nos sirve para barrer el mercado, equilibrar oferta y demanda. Obviamente, si hay exceso, hay muchos bienes eh, y poca gente que los quiere, finalmente el, los precios se van acomodando y al revés también. ¿no? Entonces, son conceptos que ustedes conocen bien. Y finalmente, cuando las monedas son monedas de curso legal y forzoso emitidas por el Estado y el Estado pone controles de intercambio a los distintos tipos de monedas, Aparece lo que se conoce como Ley de Gresham, que ustedes conocen también, y la idea es que si hay tipos de cambio artificiales eh, que van en desmedro de una moneda respecto de otra, la gente, digamos, como, como dice el principio, la moneda mala desplaza la buena. Es decir, la gente va a utilizar la moneda mala, se va a desprender de la moneda mala y se va a guardar la buena. En Argentina, por ejemplo, en la época que tuvimos convertibilidad, por ley, un dólar era un peso. Y al principio, mientras funcionó todo bien y la gente tenía confianza individual en que eso funcionaba así, eh, la gente daba un poco lo mismo, recibir dólares o pesos. Pero en cuanto empezaron a aparecer algunos indicadores de que esa convertibilidad iba a romperse porque el Estado se endeudaba para traer dólares y emitir pesos con dólares que traía y, y el, la deuda se hacía cada vez más grande y ya se vislumbraba que eso iba a explotar, la gente que, que tenía que pagar y podía pagar con pesos o con dólares, pagaba con pesos y se guardaba los dólares. En realidad, eh, cuando hay eh, tipos de cambio artificiales, la gente opta por conservar los que considera que tienen más valor. Eh, y esto es consecuencia de alteraciones eh, legales al, al proceso de mercado. Por eso esta discusión de eh, eh, mantengamos la libertad cambiaria. La libertad cambiaria le permite que finalmente los precios de las divisas van a variar de acuerdo con el mercado. Pero si hay tipos de cambio... Hoy en Argentina hay como 10 tipos de cambio distintos para el dólar. Hay un dólar para los exportadores de soja, un dólar para los exportadores de otra cosa, un dólar para los importadores, un dólar para los turistas, un dólar para, que los, para los que compran con tarjeta en el exterior, un dólar para que los, los que compran pasajes de avión. Es decir, es una estupidez esquizofrénica, idiota, de, de, de los que manejan la República Argentina pero bueno, esto hace que finalmente la gente termine reacomodándose en el mercado negro. ¿no? Sí, leyendo su libro en la página 123 y 124, del Peón. Cuando leí esta parte, me quise hacer la condición para la ley de Grecia, pero la blanca o el Peón fue preferido por la gente a pesar de que era una moneda tóxica, por así decirlo. Sí, el, el problema es que era una moneda muy popular. Eh... Y la gente en realidad no tenía mucha conciencia de que día a día... Le, la, bueno, estaba pensado bueno verlo ahora en, en unos minutos, pero el tema de la moneda de Bellón, que es lo que trata el padre Juan de Mariana en, en el discurso sobre la moneda de Bellón, eh, era una moneda muy popular en España, que era una aleación de cobre y plata. Pequeña, que se usaba para las pequeñas transacciones, la gente no... Digamos, no podía acceder a las grandes monedas de oro o de plata, pero usaba esas monedas para las pequeñas transacciones. Y a lo largo de un siglo los reyes de España le iban quitando, le terminaron quitándole toda la plata y, casi, y buena parte del cobre. Entonces terminaron siendo monedas que eran cobre en aleación con cualquier metal sin valor. El problema es que la gente tardó en darse cuenta de esto. O sea, no es que andaban... Eh, mirando la moneda, y está el tema que hablamos de la confiabilidad o de la fe pública o lo como se lo quiera llamar, que es un tema interesante que tiene tal vez que ver con la, la economía de la conducta, ¿no? es decir, cómo la gente en realidad se acostumbra a eh, considerar que las cosas que suceden de cierta manera van a seguir sucediendo igual y sobre todo qué es lo que pasaba cuando los monarcas acuñaban moneda, ¿no? Si viene con el sello del soberano debe, debe estar bien, porque es legal. O sea, finalmente valía más el sello oficial de acuñación que el propio, la, la propia confianza en el contenido de la moneda. Entonces, por eso el, el, el, la gran, el gran discurso de Juan de Mariana, ¿no? diciendo esto es, eh, es una forma de, de robo, es una un, un, un este, infame latrocinio, era la frase que usaba Juan de Marena, para referirse a cómo los reyes de España habían, le iban quitando además el dinero a los pobres, porque era la moneda que usaban los pobres, quitándole eh, metal a cada una. Y lo que vamos a ver es que en nuestro sistema de billetes de curso forzoso el símil del cercenamiento de moneda es la emisión. La emisión produce el mismo efecto que el cercenamiento. Es decir, antes el, el, el, le quitan valor a la moneda quitándole un poco de oro, hoy le quitan valor al dinero mezclándolo con más dinero, lo cual es más perverso, porque no es que le estoy haciendo algo al dinero que ya existe, que estoy falsificando de algún modo, cercenando el dinero que existe. El dinero que ya existe, que está en los bolsillos de todos ustedes, pierde valor, mágicamente, mientras estamos charlando y nadie lo tocó su dinero, pero, sin embargo, cuando termina la reunión vale menos de lo que valía antes. es eh, Parte de la perversión de la inflación en, en los sistemas de, de dinero fiat, ¿no? Y respecto de los precios, bueno, esto es eh, simplemente anecdótico, eh, o, o complementario, ¿no? La, eh, Las formas de intervención en los precios que tiene el Estado son muchas. Eh, yo hice un pequeño desarrollo ahí. Eh, sobre los bienes y servicios, recuerden que frente a la exteriorización de la inflación, que se empieza a exteriorizar con la pérdida, la pérdida del valor adquisitivo del dinero, genera un incremento de precios. La primera respuesta de los gobiernos son los controles de precios, que ¿no? empezó con Diocleciano tal vez antes, pero el ejemplo de Diocleciano es uno de los más conocidos, de que frente a, al cercenamiento de moneda y la inflación que generó, vinieron los controles de precios, lo que agravó eh, claramente el problema, pero también... Hay interferencias al precio del dinero, tasas de interés controladas, tipos de cambio y todo lo demás que, que se pueden hacer sobre el mercado del dinero. Viviendas y alquileres, ¿no? ¿Cómo, cómo afectan los controles de precios de, de los alquileres en Argentina. Después de que fallaron, desde la, la primera ley de control de alquileres fue hace un siglo, en 1921, y todavía fracasó, obviamente. Y todavía hoy, hace dos, tres años, se siguió insistiendo cada tanto, eh, congelando los alquileres, poniendo... Ahora quieren poner un impuesto a las casas vacías eh, si uno no las quiere alquilar. O sea, una locura de intervención en los precios. El precio del trabajo, ¿no? la, la, el control de, de los precios de los salarios y de las condiciones de trabajo, y de los bienes importados, el comercio internacional, los aranceles las trabas de, de, de compra y venta. Todo eso son formas de intervención en, en los precios. Y, y, y el problema de todo esto es que finalmente seguimos pensando en que la, eh, en la inflación es el aumento de los precios y los índices de inflación terminan siendo índices de incremento de precios, que en realidad... Tal, incrementan todavía el problema. ¿no? Creo que alguno de ustedes estaba, los otros días tuvimos una discusión sobre la inflación, estaba Clinton y, y hicieron una presentación aquí, como son economistas traían números, eh, y una de las cosas que mostraban muy bien era la relación que había entre la emisión monetaria de Estados Unidos y el aumento de los precios en Estados Unidos. Y entonces, como buenos economistas, yo toda mi vida pensé que las consecuencias del mundo en que vivimos era culpa de los abogados. Pero después me di cuenta que los economistas también tienen mucho que ver. ¿no? Eh, y no, ellos hacían un muy buen análisis, no, Cada, agrupado en, en periodos de cinco años. Y entonces decían, bueno, acá no hay coincidencia y la velocidad de la circulación y esto y lo otro. Y yo le veía a Julio Cole que estaba ahí sentado tranquilo haciendo unas anotaciones y al final dice, mire, yo estuve sumando la columna de acá y sumando la columna de acá y resulta que en el largo plazo las cifras son las mismas. O sea, el mercado en el largo plazo se termina nivelando. Ustedes, los economistas, me quieren explicar que bueno esta diferencia de acá se da por la velocidad de circulación del dinero, o se da por esta, porque subieron las tasas de interés, bueno, en, en realidad, si dejan al mercado libre, finalmente los, lo, lo, los niveles, los precios, se terminan este, nivelando. Sin embargo, como partimos de la eh, equivocada eh, punto de partida, de que la inflación es el aumento de los precios, estamos permanentemente tratando de explicarnos por qué suben y bajan los precios. Y piensen que cuando empieza la inflación, los precios no suben. Y esto lo pueden ver en Guatemala, ¿no? Es decir, en 2010 empezó la pandemia y los leones hambrientos se dieron cuenta que podían ahora pegarle el zarpazo al, al Banco Central porque tenían la cláusula en la Constitución que de la catástrofe que les permitía... Pero los precios no, no aumentaron inmediatamente cuando empezaron a emitir. ¿Por qué? Porque en realidad... Cuando, primero, cuando emiten y tienen el dinero en el bolsillo es lo mismo que nada, el mercado no acusa recibo. Luego el gobierno empieza a gastar ese dinero y ahí empieza a, tener, a generar eh, sus efectos, pero en realidad gasta selectivamente, no gasta eh, parejo en todo y por ahí algunos precios suben pero otros se mantienen igual y va a tardar una cantidad de tiempo en producirse el efecto de incremento de precios. Bueno, en el primer momento que se emite y se pone a circular el dinero, no necesariamente los precios van a subir, Entonces, pero ahí se produjo la inflación. Entonces hoy, dos años después, me dicen, ah, mirá la inflación que hay hoy en Guatemala. No, hoy lo que hay es aumento de precios como consecuencia de que antes, en algún momento, eh, pusieron a circular dinero que con su circulación terminó produciendo como efecto que ciertos precios aumenten en la medida en que el mercado tomó nota de que la cantidad de dinero aumentó y por lo tanto ese dinero tenía menor poder adquisitivo del que, del que tenía antes. ¿no? Esto, por eso es bueno tener en cuenta la relación entre el concepto de dinero y el concepto de precios. ¿no? Eh, eh, lo debemos decir que la inflación es el aumento de los precios, finalmente nos genera problemas al, al momento de, de tratar el, el asunto de la inflación. ¿no? Y bueno, ya hablamos de esto un poco, pero llegamos al punto de la inflación. ¿no? El, el, el dinero es un bien más en el mercado y se maneja con las mismas leyes que el resto de los bienes, aun cuando sean pedazos de papel, emitidos por el Estado, de todos modos la, las reglas de la utilidad marginal este, si, eh, se aplican respecto del dinero, que tiene que ver con justamente su, su valor adquisitivo. ¿El el el algo. Al, al, al. No. <risa> eh, pero él insiste en que la inflación es por la inflación importada precio del petróleo, el precio del petróleo va de para abajo. Eh, pero pues, no sé, claro está lo que estaba diciendo, todo lo digo ahí, pero él decía: esa es explicación, porque la explicación. Como que no una entrevista a día anterior habíamos señalado una parte de que era la. De ¿Cuál era su forma de intervenir? Que no había eh, temas de las tasas de interés, pero que no querían ser un tan agresivo, por lo tanto, Entonces, su solución era por el lado de las expectativas. Darle confianza a la gente, que no va a estar bien. <risa> <risa> bueno, no es una forma de desconfiar. Pero lo quería compartir porque realmente me gusta un tan absurdo tan ofensivo que el primero, la primera vez se pone un político, a la primera su se pone la, se la, se la, se la sí. y desde que él entró, todo funciona diferente, el él dice, no, es casi así. Eso parece la, la adaptación del, del viejo chiste de Groucho Marx, ¿no? Nunca invertiría en un país que tenga un ministro de Economía como yo. <risa> <risa> este... Eh, pero es cierto, bueno, pero en todo el mundo los, los políticos responsables de la inflación eh, buscan... Ahora vamos a ver, tengo acá un par de frases de Mises de nice, que ya en 1912 con to todavía eh, existía Patronoro, oro por lo menos esperaba volver al patrón oro ya veía perfectamente estos problemas de, de la responsabilidad política de los por la inflación ¿no? de los gobiernos. Pero esto genera distorsiones hasta en los diccionarios. ¿no? Eh, eh, hay un libro de Haslitt eh, sobre la inflación, no recuerdo el título ahora, donde él ya se, eh, se alerta sobre cómo los diccionarios ingleses estaban cambiando la idea de lo que es la inflación y eh, equiparándola al aumento de los precios. ¿no? Y, pero en, Inglaterra, en, en el idioma inglés, que no tiene una autoridad del lenguaje, eh, nosotros que tenemos a la Real Academia Española, yo me tomé trabajo de ir a mirar cómo se fue definiendo la inflación a lo largo del tiempo. Entonces yo tenía una edición vieja de 1970 que define la inflación como ex, la excesiva emisión de billetes en reemplazo de moneda. Esto es, todavía no había sido Bretton Woods, todavía al menos formalmente el patrón oro podía llegar a volver. Y claro, ¿qué es la inflación? Emitir más billetes respecto del oro que está en el banco, como lo que, lo que circula son los billetes, al tener yo mayor cantidad de billetes pierden valor. Y eso es la inflación, fenómeno absolutamente monetario que es incremento en la cantidad de billetes en la edición de 1984, dice, exceso de moneda circulante en relación con su cobertura, lo que desencadena un alza general de precios. La definición ya se adecuaba a la eliminación del patrón oro y el, y, y el surgimiento de la moneda fiat. ¿no? Es decir, ya es la, el exceso de moneda circulante en relación con su cobertura. ¿Qué podía ser? Los bienes y servicios... O podía todavía ser una cobertura en metal o algún otro bien. Pero ya le agregaba lo que desencadena un alza general de precios. Y ya se introduce el concepto de los precios o del alza de precios en la definición de inflación. Y si van a buscar hoy al diccionario de la Real Academia, les va a decir la elevación del nivel general de los precios. Ya hubo una distorsión que fue... Desde el incremento de billetes, que es el verdadero concepto técnico de inflación, a el incremento de los precios, que es el concepto vulgar de inflación. Podemos discutir desde el punto de vista lingüístico si los diccionarios deberían recoger los conceptos técnicos o los conceptos que la gente le da. Eh, tal vez alguien, mucha gente a mí me dijo, bueno, pero eso es lo que la gente piensa que es la inflación le preguntas a cualquiera en la calle qué es la inflación, el aumento de los precios y eso bueno, a mí no me deja tranquilo, me pone más nervioso porque en realidad lo que he estado viviendo es que la mayoría de la gente piensa que la inflación es el aumento de los precios y es muy difícil que se den cuenta que en realidad el aumento de los precios es la consecuencia de un incremento en la cantidad de dinero y en la pérdida de valor de ese dinero pero Así estamos, ¿no? Es decir, tanto en el idioma, en todos los idiomas ha habido esta evolución de considerar a la inflación como el incremento del dinero a considerarla como el incremento de los precios. Y esto, digamos, agrava porque finalmente los políticos les van a dar excusas de por qué suben los precios y van a encontrar a quién echarle la culpa que es lo que nos decía Ludwig von Mises, en este, que este párrafo es muy citado en todos lados, está publicado en una colección de, de trabajos de, de Mises en 1990, que dice, para evitar ser acusado de las nefastas, de las nefastas consecuencias de la inflación, el gobierno y sus secuaces recurren a un truco semántico, lo que estábamos hablando. Tratan de cambiar el significado de los términos. Llaman inflación a la consecuencia inevitable de la inflación, es decir, al aumento de los precios. Ansían relegar al olvido el hecho de que este aumento se produce por un incremento en la cantidad de dinero y sustitutivos del dinero. Nunca mencionan este incremento. Atribuyen la responsabilidad al aumento del coste de la vida a los negocios. Es un caso clásico del ladrón gritando al ladrón, el gobierno que produjo la inflación multiplicando la oferta de dinero incrimina a los fabricantes y comerciantes y disfruta del papel de ser un defensor de los precios bajos. Esto parece escrito hoy en, en Argentina o en los últimos 50 años en Argentina. Eh, sí. Ahorita lo que se nos viene a la mente es lo que está viviendo Guatemala. En estos días no habido pagos precisamente porque el precio de las se está Sí, sí. Y eso puede afectar a la canasta básica. Pero sí, justo ayer estaba viendo a una persona que decía que si permitiéramos eh, que eso pues, afectara a la canasta básica, íbamos a producir inflación, precisamente mm. porque iban a aumentar los precios, por una vez más. No entiendes qué de cosa. Es que vos fíjate que la idea de canasta básica generalmente se vincula con la inflación. Y por este, recuerden lo que decíamos hace un rato del factor competitivo permanente, cuando el gobierno dice voy a proteger a la gente de la inflación, le pone precios máximos a lo que ellos consideran que son los 50 productos que la gente más necesita para vivir. Ahora, como todos los precios están vinculados entre sí, si yo regulo 50 productos, necesariamente eso va a afectar a todos los demás productos y a la larga voy a tener que ponerle precio máximo a todo porque en definitiva lo que me va a pasar es que esos 50 productos a su vez tienen productos vinculados para producirlos, o tienen productos sustitutos, tienen productos alternativos, y en realidad si yo controlo el precio de le pongo precio máximo uno, voy a uno, le tendrán que hacer lo mismo con todos, y ahí finalmente lo que se ve es la inutilidad de, de, de los precios máximos. ¿no? Eh, pero es muy clara esta frase de Mises, explicando realmente esta, esta característica de los, de, de los políticos de buscarle, que esto mises, pero machacaba mucho con eso, porque se ve que le daba mucho odio que los políticos permanentemente estuvieran buscando culpables de lo que ellos mismos estaban haciendo. ¿no? Sí. Sí, yo pienso que es muy liberador este, este texto porque se nos carga una culpa que lo no hemos cometido. ¿verdad? Ah. Eh, creo que si nos liberamos de esa culpa podríamos politizar el resto al momento de decir incremento de, de, lo pre, de los precios no es inflación porque la inflación la provocó otro, es, es, un, es un fenómeno político, no del mercado, es decir, mm -hmm. ahora bien eh, en el salón de, de, de profesores de Prontano, y bueno, es que yo vinculo el tema de inflación con otras actividades intervencionistas del, del gobierno, y ahora decía, no, esta inflación exclusivamente es el, el aumento de la masa monetaria. Punto. Si, si, si andamos buscando otras aristas a las cosas nos perdemos. Pero me pregunto yo, ¿puede haber una actividad inflacionaria en un gobierno pero no provocar crisis económica. Pienso en la del 29 y la del 2008. Eh, ah, digamos, hay un denominador común ahí que es el tema de que como la gente no podía consumir porque era demasiada la producción de bienes, pero no se podía consumir, yo puedo dar un crédito fácil lo que sucedió en el 2008 pero también sucedió en, el, en, en la década de los 20 ¿verdad? entonces podría justificarme como gobernante diciendo puedo ser inflacionista más no me pueden echar la culpa a mí de una crisis económica, porque estrictamente el concepto de inflación está relacionado con el dinero fígado sobre todo, pero no como otra cosa me parece si restringimos el concepto de inflación al tema de la masa monetaria, creo que es como también eh, disculpar al gobernante de todos los otros efectos que puede generar incluso desencadenamiento de una crisis económica. No, sí, a ver, claramente eh, puede haber crisis económica no solo por la inflación. Eh, la crisis del 2008 no fue una crisis inflacionaria, fue una crisis de regulaciones y de expectativas. Eh, ...equivocadas que crearon una burbuja que en algún momento explotó. Pero no necesariamente es producto del incremento de, del dinero. Es decir, lo, los bancos empezaron a dar créditos... Uh, a, ...a tasas muy bajas y con un montón de facilidades. Y esto, pero no necesariamente porque la cantidad de dinero creció. La gente se endeudó y en algún momento no pudo pagar... Si esto hubiera pasado en Argentina, el gobierno hubiese empezado a emitir como loco para darle plata a la gente para que pague sus cuentas, y hoy se hubiese producido una explosión inflacionaria. Lo que En Estados Unidos explotó, pero como una crisis bancaria más que inflacionaria. Es decir, la gente no devolvió, no pagó los créditos, y los bancos empezaron a tener problemas, y el gobierno norteamericano salió, salió a, a, a, a cubrir por lo menos algunos bancos. Y, pero no todas las crisis económicas que genera el gobierno son por problemas monetarios. Los gobiernos pueden producir crisis por malas reglas de juego, legales. O sea, yo el, el, el gobierno puede estar promoviendo actividades y, y, y dando malas señales que terminan en crisis económicas, pero no necesariamente por motivos inflacionarios. O sea, la inflación es... Una de las eh, malas cosas que los gobiernos pueden hacer, pero no la única. Pueden hacer mucho más daño en muchos aspectos eh, económicamente. Respecto de la crisis del 30, por ejemplo, hay un trabajo muy bueno de Juan Carlos ¿no? a La crisis del 30 se le dio muchas eh, explicaciones. Charlie en su momento, hace muchos años, escribió un paper que se llama la crisis del 30, que está online, donde él trata de explicar por qué fue un fenómeno monetario para él. No, porque en realidad empezó en los 20, s con justamente la, las consecuencias de la guerra y de, de, digamos, de los estados gastando muchísimo dinero y emitiendo muchísimo dinero para mantener sus gastos, lo cual en Alemania después explotó en el 23, pero ya tenía otros componentes porque toda Europa fue sobre... ...sobre Alemania que fue el perdedor de la guerra y le hizo pagar por todo... ...y el gobierno emitió billetes sin ningún tipo de respaldo... ...infinitamente pensando como la ministra de Economía Argentina... ...que no voy a quebrar mientras tenga la máquina de emitir dinero... Eh, ...y así terminó la hiperinflación alemana... ...pero eh, hay crisis que son por motivos monetarios o inflacionarios... Y hay crisis económicas por otros motivos. ¿no? El exceso de regulaciones en Argentina ha generado crisis económicas fuertes, aun cuando no necesariamente hubo inflación. Eh, eh, el endeudamiento, ¿no? es decir el, uno de los principales males, ¿por, por qué? Y esto lo, lo, lo vamos a ver. ¿Por qué eh, los gobiernos emiten si saben que emitir les va a traer malas consecuencias? ¿Por qué gastan? y llega un momento en que no tienen cómo cubrir sus gastos, y cuando ya no pueden cobrar más impuestos, porque la gente no puede pagar más impuestos, o ya tienen cerrado el crédito exterior para pedir más créditos, finalmente lo que les queda es emitir, porque si no quiebran, como los estados no pueden quebrar, digamos, vamos a, a emitir dinero. Eh, en Argentina han habido crisis, por ejemplo la del 2001, que tuvo mucho más que ver no con un tema de inflación, porque efectivamente no hubo, pero sí con un tema de endeudamiento. El gobierno siguió gastando, gastando, gastando, por la convertibilidad no podía emitir, pero entonces lo que sí podía era pedir créditos. Y llegó un momento en que los créditos ya no los podía pagar, no podía aumentar los impuestos, tenía cerrado el crédito, estaba al borde del default, y no podía emitir por la ley de convertibilidad, explotó. Entonces hay muchos motivos por los cuales los gobiernos pueden hacer enorme daño eh, que no necesariamente son todos por de naturaleza monetaria. verdad Otro de los, de, de los motivos que se suele invocar es la de, de la inflación es la ausencia de mercaderías, ¿no? es que es la contrapartida. ¿Por qué hay inflación? Uno dice, bueno, porque se incrementó, si ustedes tienen dos eh, Dos bienes, el bien que quieren comprar y dinero. Ustedes pueden ver que los precios suben porque se incrementa la cantidad de dinero o tal vez también los precios pueden subir porque disminuye la cantidad de bienes. Entonces, durante uno de los argumentos que históricamente se dio a la inflación fue, eh, la inflación es consecuencia de la escasez de bienes y entonces el Estado tiene que intervenir para... ...impulsar la producción de bienes eh, o ponerle precios máximos para que los precios no suban. ¿No? Y en este libro de Hazlitt que mencionaba hace un rato, eh, obviamente que en esta explicación se culpa... ...a los comerciantes y a los especuladores, Haldi decía, es tan persistente el error... ...de que la inflación es producida por una escasez de mercaderías, que aún en la Alemania de 1923... ...después de que los precios se habían elevado cientos de billones de veces los altos funcionarios y millones de alemanes le echaban la culpa de todo a una escasez general de mercaderías cuando en esa misma época los extranjeros iban a comprar productos alemanes con oro o con sus propias monedas a precios más bajos de los que tenían las mismas mercaderías en sus respectivos países. O sea, El problema no era que había pocos bienes, el problema es que la moneda estaba hiperinflada. Y Mises, en la teoría del dinero en crédito, un libro escrito, la primera versión, al menos en 1912, dice, no es fácil saber si aún hay alguien que admita de buena fe la doctrina que atribuye la depreciación del dinero a la actividad de los especuladores. Se trata de una doctrina que constituye un instrumento indispensable de la más baja especie de demagogia. Es el recurso de los gobiernos para buscar una cabeza de turco. Hoy día apenas hay escritores independientes que la defienden. Los que, apoyan, los que la apoyan están pagados para ello. O sea, la idea de que... Bueno, la especulación, los empresarios avaros, los, los comerciantes que quieren ganar de más, los bancos, que es el otro tema que, que, que viene en la charla próxima de si la, los préstamos generan o no inflación los bancos con sus actividades también están generando aumentos de precios, la culpa siempre la tienen otros, el, el gobierno nunca tiene la culpa de, de estas cosas. ¿no? Y entonces la, la respuesta de los gobiernos a esto, que lo van a ver desgraciadamente en Guatemala tal vez, no sé si ya ocurre, pero, pero va a ocurrir si siguen por el camino, eso vienen los controles fuertes de precios, ¿no? es decir, el gobierno dice, bueno, si... La inflación es el aumento de los precios, hay que evitar que los precios aumenten. Si los precios aumentan por los comerciantes y por los especuladores, pongámosles precios máximos. Y esto tiene históricamente, no hay, no hay parte en el mundo en que haya funcionado los precios máximos. En ninguna parte del mundo, en ninguna época, desde Diocleciano hasta ahora. Hay un libro famoso, Elon, no me acuerdo quién, los, los autores, Elon Butler creo que es uno de los autores. 4.000 años de controles de precios, eh, nunca en la historia han funcionado. Eh, siempre han sido simples excusas para que el gobierno le transfiera la responsabilidad a otro, pero con consecuencias que son mucho más graves, que agravan el problema de la inflación. Si los controles son rígidos y eficientes, la gente va a buscar la forma de eludirlos. Eh, perdón, si no son rígidos. Si sí, sí, se pueden eludir pagando coimas o yendo al Mercado Negro, la gente los va a eludir y, en todo caso, tendrá costos adicionales para eludir los controles. Eh, aparecerá el Mercado Negro, aparecerán... Yo me acuerdo en épocas cuando yo era chico, era mi mejor amigo era el almacenero del barrio, eh, que eran inmigrantes gallegos y, y tenían su almacén. Y en épocas de controles de precios, en los años 70 eh, tenían en el negocio, prácticamente no estaba comprando nadie, pero por la puerta de al lado vendían a todo el mundo al precio de mercado. O sea, al precio que fijaba el Estado y que los obligaba a poner los precios en, el, en la vidriera, eh, ellos no lo vendían ni nadie les compraba. Pero al precio de mercado todos iban a comprar por la puerta de al lado. Mientras eso se pudiera hacer, la gente podía comprar. Y no se quejaba contra el almacenero, se quejaba por los controles. Eh, si los controles son farrios, si el Estado pone inspectores y formas de control, el problema es mucho peor porque ya no se va a poder ni siquiera vender en el mercado negro y la gente se queda sin productos. Y los que producen esos bienes ya no los van a producir más porque no, tienen, no van a poderlos vender. Y el problema de los controles se agrava todavía más cuando los controles son eficientes. Eh, los argentinos por suerte tenemos 50% de sangre italiana por lo tanto somos expertos en evadir controles y este, es hasta un deporte en Argentina ¿no? como se dicta la ley y se busca la, la trampa y después está la gran discusión ¿no? ustedes tienen Hayek versus Keynes esto lo conocen bien la idea de que la inyección de dinero en la economía permite reactivarla, que es una idea que circula hasta el día de hoy. ¿no? Es decir, el, el, el lema de la campaña del kirchnerismo en el año 2019, con la cual ganaron las elecciones, era, hay que poner dinero en el bolsillo de la gente. O sea, la idea era, les vamos a dar plata para que gasten. Y la idea que viene de Keynes era, inyectan dinero, la gente sale a comprar, al comprar, los comercios eh, están trabajando y, y, y se vende más, y por lo tanto se va a producir más y la economía se reactiva. Obviamente en la teoría económica tradicional dice todo lo contrario. O sea, no es que empieza el ciclo productivo al final, con el consumidor comprando en el almacén, sino que el ciclo productivo empieza con eh, ahorro de capital que se invierte en producción, y luego se lleva a la venta. Pero esto produjo, obviamente, que Inés tenía la, las ventajas de ser un tipo muy agradable y que hablaba muy bien y que le caía bien a todo el mundo. Este, y que además su tesis era terriblemente atractiva para los políticos porque en realidad les daba justificativos para hacer lo que quisieran con, con, con la moneda. Y el. Y Hayek que se volvía loco, ¿no? que decía, no, y, y las grandes discusiones en los años 30 sobre esta, estas cuestiones. Eh, y y eh, es muy interesante, en el año 75, eh, en uno de los escritos de Hayek, lo, lo hice un par de veces en, para la misma época, que es para cuando más o menos escribió la desnacionalización del dinero. Hayek dice: Me ha reprochado muchas veces por no haber seguido combatiendo esa doctrina o sea, la, la doctrina keynesiana, después de que gasté mucho tiempo y energías criticando la primera versión del aparato teórico de Keynes, cuando se vio que la nueva versión de sus ideas, la teoría general de 1936, conquistaba la mayoría de la opinión profesional y cuando comprobé que algunos de sus colegas, a los que más respetaba, apoyaban el acuerdo completamente keynesiano de Bretton Woods, abandoné el debate porque proclamar mi disconformidad con lo que se había convertido en una falange ortodoxa casi unánime, me hubiese privado de audiencia en otros temas que por aquel entonces me interesaban más. Sin embargo, después se, se arrepintió de no haber seguido peleando esa batalla, sobre todo al ver cómo la tesis de Keynes fue ganando popularidad en todo el mundo, hasta el día de hoy, ¿no? que, que, que los gobiernos siguen utilizando esos mismos conceptos porque les conviene básicamente y para terminar lo de hoy eh, ustedes recordarán eh, tal vez hayan visto hay, hay una película que incluso y, y, y un par de documentales la película es vieja uno de los documentales estuvo nominado a un oscar como documental hace unos años sobre la, la, la operación berger que fue el intento de los uh, alemanes de destruir inglaterra eh, a través de la inflación. Y esto había tenido un, un precedente, ¿no? porque los ingleses previamente habían inundado a, a Inglaterra con vales de nafta, falsos. Y entonces todo el mundo iba a cargar combustible y resulta que no había combustible y eso generó un, grandes problemas de abastecimiento. Entonces Alemana dice, te lo vamos a devolver. De una manera muy trágica, porque fueron a los campos de concentración y empezaron a buscar... ...entre los judíos de los campos de concentración especialistas en distintas áreas. Desde algún que otro falsificador que incluso había falsificado documentos para salvar judíos de la persecución... ...hasta eh, eh, expertos en diseño y hasta expertos en bancos. Y los pusieron en un pabellón especial con poco mejores condiciones de vida... ...y la promesa de que iban a estar ahí y no los iban a matar y los pusieron a falsificar libras esterlinas. Eh, originalmente la idea era invadir Inglaterra con libras falsas, pero más que invadir Inglaterra, invadir al resto de Europa para generar un problema eh, internacional de la libra. Imagínense Inglaterra en medio de la guerra, siendo bombardeada con todos los problemas que tenía, encima que su dinero perdiera, perdiera valor. Entonces, el primer operativo fue mandar un alemán con un montón de libras falsas a un banco suizo para hacer un depósito. Y los banqueros suizos revisaron las libras muy minuciosamente y pasaron. Era muy buena falsificación. Y entonces, a partir de ahí empezaron primero a inundar toda, todo el, el mercado internacional. Ellos no querían tanto meter las libras en Inglaterra porque era más difícil operativamente, sino no meterla en los mercados internacionales. Eh, pero después se dieron cuenta que los propios alemanes estaban quedando escasos de fondos para sus operaciones eh, de espías en Inglaterra y empezaron a usar esas libras para financiar operaciones de espionaje dentro de Inglaterra y llegaron a generar algo así como el 15% del dinero circulante en Inglaterra, que era dinero falso. Eh, el, el Banco de Londres se dio cuenta de esto, alertó a Churchill que, y la, la gran discusión era si hacemos público que hay, hay un montón de libras falsas dando vuelta, quiebra el mercado porque la gente eh, va a desconfiar de la libra. Eh, cortemos los canales de, de introducción de las libras falsas y banquémonos este 15% de incremento de la masa monetaria, vemos qué hacemos. Pero fíjense cómo la inflación fue utilizada como un arma de destrucción. Obviamente, los alemanes habían tenido la hiperinflación 20 años antes, con lo cual tenían muy claros los recuerdos de lo que significa emitir dinero sin respaldo. ¿Cómo? Sí. No, sí, no, en realidad teníamos que lograr que las Malvinas nos invadan, pero ese es otro. <risa> eh, pero la cuestión es que, eh, fíjense que es un lindo ejemplo de cómo eh, finalmente los políticos tienen muy claro en qué consiste la inflación y cuáles son las consecuencias de la inflación. Pero vamos a a seguir de todos modos en la clase próxima. Vamos a seguir con un tema que es interesante, ¿no? en, en, en, en términos de dinero fiat, eh, ¿cuál debería ser la cantidad, si es que se puede determinar, que se corresponde emitir o no emitir? ¿no? Que hay varios criterios según los economistas. Uno podría, hay, hay quienes piensan incluso que no hay que tocar nunca la, la, la masa monetaria. Entonces, podrían tener deflación ¿no? si la cantidad de bienes crecen hay economistas que piensan que la deflación no es mala, pero también tienen el caso de Friedman y también el caso de Rodbard y de otros autores explicando algunos criterios que se podrían usar para acompañar el crecimiento general de la economía de los, de los bienes y servicios con ...la demanda de dinero que puede tener el mercado. Eso es muy complejo, ¿no? Tal vez uno de los puntos más complejos de este tipo de dinero es... Cómo, eh, ...quién determina y cuánto dinero hay que producir y cuánto no. Eh, pero bueno, lo vamos a ver la próxima vez. Vamos a ver las distintas formas de inflación de acuerdo con los distintos sistemas... ...o ejemplos de inflación a lo largo del mundo... Y luego ver un poco de la relación con los bancos, ¿no? Qué pasa con los créditos, sobre todo de los depósitos a la vista, ¿no? Algo que todavía sigue habiendo discusión, incluso entre los propios austríacos, sobre si deberían ser o no permitidos, ¿no? Sí. sí claro, en esta tarde, yo creo que, como diría el, el y esta charla aquí, es que por primera vez encuentro una explicación a una pregunta que de hecho tal vez a más economistas no a los presentes. ¿por qué se mudó de la disciplina de economía política a, a propiamente economía y tú me diste la respuesta con la escuela marginalista digamos eh, Adam Smith que se sitúa más o menos como hace más de 250 años se cree que la economía nació con él pero realmente tú lo has dicho es economía política que realmente la, la economía nació con un marco o sea que la economía como disciplina tiene 100 años menos, o sea, hace 150 años aproximadamente, pero ha mudado, creo yo, también con respecto a conceptos como políticas económicas, o sea, como que se está volviendo a meter esa ideas. Hay un tema muy interesante porque, obviamente, a ver, Mises en problemas económicos eh, epistemológicos de la economía, en un librito muy bueno, Dice que la economía es la ciencia social más nueva. O sea, ya para, para la época de los marginalistas, casi todas las otras ciencias sociales ya existían y estaban empezando, o, o, o bastante o poco desarrolladas. La economía viene después, para, para Mises, ¿no? aparece realmente con la, la, la, la, la teoría de la utilidad marginal. Dice, pero a pesar de ser la más nueva, es la que mayor desarrollo teórico ha tenido. Y él esto lo identificaba con la praxeología, con, con, con la teoría del mercado. Pero la economía nace en esta horrible de, de, de, clasificación que existe entre microeconomía y macroeconomía. La economía era una sola ciencia, era lo que hoy llamaría microeconomía. Economía es el, la ciencia que estudia las relaciones entre las personas eh, que tienen efectos económicos. La macroeconomía sigue siendo economía política. Y, entonces, eh, aquel, aquellas ideas que de Adam Smith y de todos los que vinieron después siguieron siendo economía política. Yo, en uno de mis últimos libros, digo la, la economía política es política, no es economía, del mismo modo que la legislación es política, no es derecho. Es decir, las ciencias sociales tienen eh, un desarrollo desde la acción humana, todas, me parece a mí. Y, y, por lo tanto, cuando se intentan hacer estas descripciones globales de la sociedad y del comportamiento de la sociedad que da lugar a, a la idea de macroeconomía, se está distorsionando los principios económicos, pienso yo. Y por eso es que hoy se le da casi mucho más eh, importancia a la macroeconomía que a la micro. Y hoy se piensa que finalmente la economía son las grandes teorías sobre los bancos, sobre la moneda, sobre esto que son todas intervenciones estatales. Eh, y se considera que bueno los principios de la economía micro ya, ya existen, ya fueron desarrollados y están ahí. Eh, yo creo que esto, de algún modo, pero es una idea muy personal mía, es una distorsión de la teoría económica. La economía es otra cosa, no es política económica, es economía. Y yo creo que nació con los marginalistas.